No sé. Esto va a ser un va, va a ser este una recámara muy. Aquí le falta el relleno. El relleno lo vamos a estar metiendo como para el sábado, para que esté listo. Esto aquí se va a levantar una mocheta muy de 60. De 60 fierros. Aquí aquí va a ir una mocheta y esta mocheta va a servir para este, esto ya viene siendo el closet, el closet. Aquí depende de dónde vas a poner tú, dónde vas a poner el respaldo de la cama o ya, ya dependería de ti. Pasamos al, al siguiente, a la siguiente recámara. Papá, uh! ya me vaya. Bien. Juntas. Aquí viene siendo lo mismo muy. Aquí se va a levantar la mocheta Igual de 60 Y aquí va a ser el closet Va a ser el closet de Aquí Aquí ya, ya está relleno El closet, o sea que la mocheta Se va a levantar a partir del firme Para, de, para, para arriba Eso ya sería cuando ya esté el firme y que esté la placa para este, más o menos ubicarlo bien, y las ventanas son de 1.50 por, por un metro. Muy, para más o menos si te des una idea, eh, tenemos aquí las bajadas de, de luz que no se ranuró. Este, aquí el, el maestro se las ingenió para, para meter la, las bajadas de luz. Esto va a ser el recibidor. Esto va a ser el recibidor. Aquí la puerta le dejamos de 1.20 muy, de 1.20 porque la puerta va a llevar un fijito y la puerta va a abastecer de este lado. Aquí en este murete por eso se lo dejo aquí para que la puerta golpee para acá y aquí lo puedes dejar aquí con la recibidor aquí dejamos otra puerta y aquí entre entre sala y cocina va a estar el puede ser este un ventanal grande o como tú lo quieras dejar. Sí. Eso es todo amigos. ¡Listo! Y el baño más después. Baño más después. Qué vas Ya va saliendo lo que es más...